Bueno, hola, hola, hola, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende a de qué hora lo escuches, ojalá lo estés escuchando en el estreno. Eh, bueno, como siempre te cuento, eh, acá abajo de la descripción, después del estreno, después de que se estrena, yo te dejo esta clase para que no tengas que ver todo el video de nuevo si necesitas consultar de qué se trata. Eh, para que puedas irte haciendo tu carpeta como hacen otros. Eh, y, y así ir teniendo lo teórico todo encarpetado. Lo teórico, ya te digo, es todo muy simplificado. Es para que vos entres en contacto con la astrología. De ahí en más que puedas ir avanzando. Así que bueno, eh, hoy nos toca la clase, las casas, perdón, 5 eh, y 11. Eh, antes que nada, te pido que te eh, suscribas al canal si no estás suscripto, que le des clic a la campanita, que me dejes un comentario, todo eso me ayuda a que eh, YouTube me viralice los videos. Los martes y los jueves, subo todos los martes y todos los jueves a las 22 horas, un video teórico, grabado de antemano, que pretendo que dure el menor tiempo posible. Me dicen que los estoy haciendo demasiado rápido, pero es a propósito, es para no aburrir con lo teórico es para dar lo mínimo que se puede dar para que tengas una base teórica eh, y los sábados eh, a las 19 horas siempre horario de Argentina estoy hablando los sábados a las 19 horas entonces eh, doy una clase en vivo y es práctica siempre hacemos la carta natal o de un alumno, a pedido del alumno, o hacemos eh, la carta natal de, de un personaje famoso, por ejemplo. Así que, bueno, yo, como te muestro siempre, acá tengo mi machete para no irme por las ramas y que el video salga lo más concreto posible. Entonces, esta es la casa 5. La casa 5, habíamos dicho que era la casa de los hijos, que era la casa de la felicidad, que era la casa que tenía relación de cómo me divierto, cómo la paso bien, cómo concreto las cosas. Es eh, la casa de la creación. Y vamos a hablar también de la casa 11, la casa opuesta a la 5, que es la casa de la comunidad, es la casa de los amigos, es la casa de cómo me relaciono en sociedad, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar la casa 5 en el signo de Aries. Si esta casa 5, en el objeto de tu estudio, que puede ser tu propia carta natal para hacer un trabajo de autoconocimiento, o la carta natal de algún cliente, si ya estás atendiendo, eh, o de algún familiar para practicar siempre los familiares vienen bien para las prácticas si esa casa 5 estuviera en Aries ha rápidos y pasajeros con personas dinámicas e impulsivas al enseñar son estrictos, imponentes y exigentes sus creaciones son rápidas y se expresan en un ambiente de dinamismo y movimiento Ahora, si esa casa 5 estuviera en Tauro, durabilidad y continuidad en las relaciones amorosas. La posesividad es causa de problemas en su vida afectiva. Inclinaciones muy notorias hacia el arte y en particular hacia la escultura y el teatro. En el aspecto pedagógico son profesores pacientes y tradicionalistas. Eh, suelen tener numerosos hijos, los cuales son caprichosos y persistentes. Si esta casa 5 estuviera en Géminis, gran habilidad para enseñar y transmitir lo que se conoce, ya que es el signo de la comunicación y la palabra, dispersión en sus relaciones sentimentales y racionalización de sus sentimientos. No son personas apegadas a quienes quieren dualidad, altibajos y fluctuaciones en el amor si esta casa 5 estuviera en el signo de cáncer facilidad para establecer nexos afectivos gran fuerza de atracción sobre el sexo opuesto las inclinaciones artísticas tienen como punto de partida la familia son buenos maestros y profesores abnegados ...sobre protección a los hijos y dependencia de ellos. Si la casa 5 estuviera en Leo... ...en el área de la pedagogía pueden desempeñar un papel muy importante... ...ya que tienen facilidad para dirigir y conducir a otros... ...búsqueda de estabilidad en su vida amorosa... ...aunque usualmente hay luchas... ...uniones sentimentales con individuos de cierta popularidad. Si la casa 5 estuviera en Virgo, racionalización de los sentimientos y dificultad de manifestar lo que se siente. Necesitan continuo afecto. En la vida amorosa se observan algunas contrariedades provenientes de su imaginación. Facilidad para enseñar todo lo que sea preciso, matemático. Si la casa 5 estuviera en Libra, la armonía y el estilo son lo común de sus creaciones. Diversidad y variedad de enamoramientos con personas bellas físicamente, o por lo menos armónicas. Capacidad pedagógica dirigida hacia áreas que requieran estética y que se relacionen con líneas y belleza. Si la casa 5 estuviera en escorpio, la vida afectiva y sexual de estos nativos es sumamente rica. Unión con personas celosas, absorbentes y posesivas. En cuanto a la parte artística, pueden desarrollar un estilo personal profundo y de grandes alcances. La enseñanza se manifiesta en una forma extrema, siendo radicales y exigentes con los discípulos. Si la casa 5 estuviera en Sagitario, atracción por los juegos de azar y las diversiones. En cuanto a la enseñanza... Son personas cálidas y joviales. Desde el punto de vista sentimental, se presentan dualidades y muy variadas opciones que dificultan la solidificación o estabilidad. Actividad artística que se proyecta al exterior. Si la casa 5 estuviera en Capricornio, enamoramientos que dependen de intereses materiales racionalización de sus de sentimientos perdón y dificultad de manifestar lo que siente al enseñar son sumamente estrictos y rígidos si la casa 5 estuviera en acuario búsqueda de libertad y amplitud en las relaciones sentimentales debido a la necesidad de no tener lazos afectivos que los aten eh, pedagogos innovadores que no se acogen a las pautas establecidas y que avivan en sus discípulos el amor al conocimiento. Y por último, si la casa 5 estuviera en el signo de Pisces, idealizan demasiado las personas con las que se unen sentimentalmente y por ello sufren decepciones. En la expresión artística poseen especial inclinación hacia las manifestaciones musicales. Enseñanza sobre temas religiosos, psicológicos o místicos. Bien. Con eso dimos una vuelta al Zodíaco con la Casa 5. Ahora vamos a ir con la Casa 11. Que como dijimos, la Casa 11 se refiere a el individuo en sociedad, el individuo insertado en la comunidad, cómo se maneja el individuo dentro de esa sociedad. Y está relacionada también con las amistades, por supuesto. Esta casa 11, eh, si estuviera en el signo de Aries, Disgustos y tensiones con amistades. Amigos sinceros, leales, iracundos, audaces y aventureros. Son amigos para la aventura quienes tienen Casa 11 en Aries. Si la Casa 11 estuviera en Tauro, protectores intransigentes y obstinados que ayudan a alcanzar tranquilidad y estabilidad. Amistades de largo tiempo, en los que se manifiestan una serie de intereses. Si esta casa 11 estuviera en Géminis, protectores y amigos intelectuales, fomenta la camaradería y permite el surgimiento de buenas amistades. Eh, esta casa 11 en Géminis es el tipo eh, maestro, profesor de la secundaria, Decimos en Argentina, eh, pata, ¿sí? que, eh, que se hace amigo nuestro y que nos enseña desde otro lugar. Eso sería una casa 11 en Géminis. Eh, casa 11 en Cáncer. Temor a perder sus amigos. La familia desempeña un papel importante en cuanto a las ayudas. Notoria din dinamización de la vida amorosa del cónyuge. Si la casa 11 estuviera en Leo, personas de buena posición que les proporcionarán seguridad y confianza. Este tipo de ayuda los hace sentir eclipsados. Si la casa 11 estuviera en Virgo, Amigos analíticos y perfeccionistas con quienes se disponen a trabajar. Si la casa 11 estuviera en Libra, la amistad se manifiesta en un ambiente de armonía. Sus sociedades les proveen buenas amistades. En cambio, si la casa 11 estuviera en Escorpio, amigos extremistas y voluntariosos. Relaciones amistosas sujetas a cambios bruscos, como todo en Escorpio. Inclinaciones místicas de sus benefactores. Si la casa 11 estuviera en Sagitario, apoyo de deportistas y de extranjeros para los viajes. Buenas y eficaces ayudas. Símbolo de protección en la vida. Quien nace con Casa 11 en Sagitario nace signado para ser protegido, para que haga lo que haga le salga bien. Casa 11 en Capricornio. Protectores utilitaristas. Pocas amistades. Es muy frío este signo. Casa 11 en Acuario, en su domicilio. Amistades no convencionales con tendencias intelectuales. La mayor ayuda que recibirán en su vida se relaciona con la parte cognoscitiva. Y casa 11 en Pisces. Apoyo espiritual, asistencia mística, nativos que influyen en sus amistades. O sea, los nativos, los quienes nacen con casa 11 en Pisces tienen un gran poder de influencia sobre sus amistades. Bueno, con esto ya dimos la casa 5 y 11 en todos los signos. La próxima clase vamos a ver la casa 6 y la casa 12 en todos los signos. Y luego vamos a empezar a hacer... ¿Qué es lo que pasa cuando dentro de la casa 1 hay un planeta? Eh, y vamos a empezar ya a tejer eh, este, este nuevo lenguaje que están aprendiendo. Bueno, los espero como siempre en la ah, próxima clase los sábados a las 7 de la tarde hora de Argentina eh, en una clase en vivo que hacemos acá en este canal. Eh, les recuerdo que tienen dos listas de reproducción. Una que se llama Aprende Astrología Fácilmente, donde subo estos videos, o sea, todo lo teórico. Y otra que se llama Curso de Astrología Online, donde tienen todas las clases en vivo que vinimos haciendo con las prácticas. Esta lista de reproducción a mí se me ocurrió hace muy poco hacerla, subirla al canal, eh, con lo teórico, con lo puntualmente teórico, eh, que es más como un apoyo que otra cosa. Eh, la otra ya vamos por casi, no sé, ochenta y pico de clases, Creo que este próximo sábado va a ser la 83, 84, algo por el estilo. Así que, que nada, los espero también en las prácticas que son, por supuesto, mucho más enriquecedoras que estas clases que son puntuales, son teóricas, a veces aburridas. Chao, hasta la próxima.